¿Cómo persuadir a tu potencial cliente en LinkedIn? Lo vemos, así que acompáñame. <música> Negocios en digital 836. Hola, hola, ¿qué tal? Nuevamente bienvenidos al podcast, al programa de negocios digitales. Saben, el podcast en el que hablamos y nos encanta, pues, hablar de cómo los profesionales y empresas nos abrimos paso a través de los diferentes canales digitales. Y sobre todo el LinkedIn, que es el la plataforma que más nos encanta trabajar. Y hoy estamos un lunes más, lunes 6 de diciembre del 2021. Vamos a hablar, como les había dicho en la intro, cómo persuadir a tu prospecto, a tu futuro cliente a través de LinkedIn, ¿no? Pero claro, no es sin antes invitarles a todos aquellos profesionales, sobre todo CEOs, gerentes de ventas, gerentes de marketing, que quieran implementar, aprender cómo implementar dentro de sus empresas eh, un sistema de leads calificados para tu negocio B2B, ¿sí? Eh, de manera constante, predecible, escalable. Para tu negocio, a través de las mentorías, junto conmigo y, y mi equipo, obviamente, para poderles guiar en este proceso. Así que echarle un vistazo, cateman.com es las mentorías, pueden ver muchísima más información. Bueno. Vamos a entrar en materia, ya que estamos un lunes. Les cuento que acá estamos en Quito, Ecuador, estamos de feriado, pero aquí estamos entregando más valor. Ya saben, siempre la propuesta es lunes a viernes contenido. Y bueno, eh, ¿qué, eh, ¿cómo podemos conseguir eh, que eh, persuadir a nuestro potencial cliente? Ya habíamos hablado que... En los podcasts anteriores que tu perfil profesional dentro del LinkedIn puede convertirse en una página de venta, que de hecho debe ser una página de venta que venda por ti las 24 horas, las 7 horas, eh, 24 a 7, ¿no? Así que, y hay, un, hay muchos apartados, pero dentro de ellos vamos a hablar sobre el apartado de la cerca de, o el extracto que se le conoce, en el cual tú ahí es un apartado que tienes hasta 2,000 caracteres y que te permite, pues, este, ahí contarle a tu potencial cliente cómo le vas a ayudar. Vamos a entrar un poco en materia. Puedes manejarlo como el sobre nosotros, es decir, si tuvieras una página web, tienes el apartado sobre nosotros donde le cuentas tú quién eres, qué has hecho, tus habilidades y ahora qué te dedicas, más o menos, ¿no es cierto?, los que tenemos web. Pues algo así podríamos hacerlo o, eh, en definitiva, ir contando un poco en detalle a quién ayudas, cómo ayudas, en fin. Vamos a ver un poco la estructura, ¿no? Entonces, este... La primera sería una presentación, ¿sí? Donde, pues, soy yo, soy Katia Man, soy consultora de tal, tal, tal, y estoy aquí para ayudarte, tal, tal, tal, ¿sí? Esa podría ser una opción de presentación. Otra puede ser, de pronto, un dato relevante, una estadística, algo que llame la atención del nicho al cual tú le estás eh, aportando, abort ¿no? De hecho, vale... Eh, la reflexión de que siempre es importante, mientras más específico seas, tengas clarísimo a qué público objetivo vas a llegar, eh, con qué eh, diferentes soluciones, pero conseguir una sola transformación para tu público objetivo, eso es lo que lo tienes que plantear. Así que si ya tienes claro cuál es el público objetivo, a qué nicho, a qué sector tú te enfocas, pues hay algo que llame la atención o incluso cuando ya has hecho los deberes, ya has hecho tu avatar, hacer la pregunta sobre su dolor, esto es relevante. ¿sí? Esto en la parte de la presentación, son tres formas, ¿no? La segunda parte sería, pues, específicamente a quién ayudas, ¿sí? Ayudas a profesionales del, de cierto sector, ayudas a marqueteros, al área de, de ventas, ayudas a los dueños, a los eh, empresarios, a los emprendedores, a las startups, ¿a quién estás ayudando? ¿Sí? ¿Cuáles son tus valores? Es decir, ¿cuál es esa... Eh, eh, esa, pues esa misión, eso con lo que tú quieres trabajar dentro de tu marca que para ti es re relevante, ¿no? Eh, si bien es cierto, puede venir algún cliente, pero no a todos les podemos ayudar y no todos van a ser nuestros clientes ideales. Entonces, esto también va a partir de esos valores, ¿qué quieres? Tú, eh, para ti es importante el respeto, la consideración, el, um, el profesionalismo, esto también de alguna manera lo tienes que redactar. Ahora, ¿cómo ayudas? Que es lo que habíamos mencionado antes. Tú debes tener claro cuál es esa transformación o qué transformación va a conseguir tu potencial cliente cuando eh, revise tu, tu página, tu perfil, ¿no es cierto? Va a entender. Ah, me están ofreciendo esto puntual. Por eso te decía que debe ser muy enfocado a una transformación. ¿Y a través de qué? Esto sería como otra sección. Ahí puedes detallar tus productos o servicios. Como les digo, es puro texto y vamos a hablar un poco cómo generar, no solo tener la estructura, sino cómo diseñar de manera atractiva para que la gente pues no se vaya a marear y vea en realidad todo el contenido, ¿no? Eh, igual, aparte de esta transformación, ¿cuáles van a ser esos productos o servicios que tú vas a brindar? Importante también poner los testimonios, ¿sí?, eh, qué dicen tus potenciales clientes de ti o qué porcentaje de, de satisfacción tienen tus clientes. En fin, también lo puedes poner como forma de porcentaje o eh, específicamente poner lo que, citar lo que alguien dice. En fin, ¿sí? Y la última sería una llamada a la acción. Es decir, yo, eh, oh, después de que están leyendo, ¿qué quiero que haga mi público afectivo dentro de, de mi LinkedIn? ¿Sí? quiero que pues, me contacte, quiero que me mande un correo, quiero que agende una cita para una reunión, quiero que se descargue algo, ¿qué quiero que haga? Esa llamada la acción tiene que estar sumamente bien este, identificada para que lo pongas ahí. Ahora, estos son datos realmente muy, muy interesantes. Cuando tú tienes esta estructura, cuando tienes clarísimo tu potencial cliente, cómo le ayudas, la transformación, pero esto lo redactas de manera... Y esto aparte de una estrategia que lo tienes que hacer mucho antes, eh, eh, te va a ayudar este, estas, estos dos caracteres que tienes dentro del acerca de o en el extracto. Ahora, alguien va a decir, Katia, pero ¿tanto texto? Yo no sé si la gente puede ver. Pues sí, justo para, para eso es importante diseñar una estructura, el acerca de. Puedes, a pesar de que es solo texto, puedes ayudarte de que primero hagas párrafos y de hecho cada sección que habíamos hablado anteriormente, tranquilamente pueden ser párrafos, ¿sí? Eh, un párrafo de presentación, un, farro, un párrafo de quién ayudas, un párrafo de valores, un párrafo de cómo ayudas, un párrafo de tus soluciones, un párrafo de testimonios y un párrafo de llamada a la acción, ¿sí? Eh, hacer espacios entre párrafos, ¿sí? Para que haya, digamos, una un aire dentro del, del texto, ¿sí? Se pueden utilizar también símbolos o emoticones, también se pueden utilizar mayúsculas en algunas partes en las cuales tú puedas, este, quieras resaltar algo, ¿sí? Y mucho ojo con el tema de las mayúsculas, tampoco es tema de estar poniendo todo en mayúsculas, porque esto es como una falta de respeto, pero esto sería parte de esta estructura, así que, ojo, atención, a deberes, deberes, eh, si tú ya tienes claro ese público objetivo, sigue retroalimentando tu perfil, porque ya vimos que el perfil profesional es tu página de ventas y que si tú tienes toda la estructura bien organizada, tienes, le cuentas específicamente cómo tú le aportas valor, porque muchos de los, uno de los errores que, este, que vemos aquí, eh, muchos de los errores que vemos dentro de LinkedIn es que eh, le ponen como eh, eh, yo soy tal cosa, he hecho esto, 20 años de experiencia. No, es un currículum, ¿sí? Teniendo toda esta estructura justamente pensada en cómo ayudas, así estés en relación de dependencia, ¿sí? Esto va porque va, estos conceptos son claves, porque cuando alguien busque y si tu página tiene la información para ese público objetivo, incluso tienes las palabras claves de lo que eh, hablaría o cómo buscaría y, y, y entra, esto de hecho, habíamos hablado antes que Google eh, identifica a, a LinkedIn como uno de los cinco mejores o, o lugares con mayor relevancia, ¿sí? Así que, ojo ojo al dato así que pues bueno a echarle un vistazo cómo está ese extracto y bueno ya saben cualquier cosa eh, nos pueden eh, visitar cateman.com es las contactar o las mentorías y pues nos vemos y nos escuchamos Del día de mañana que tenemos una entrevista fabulosa con Juan David Campuzano quien nos va a mencionar sobre qué es la inteligencia de negocios muy muy interesante que se puede partir desde lo básico pero que te va a ayudar sobre todo a la toma de decisiones correctas en tu empresa así que con esto nos quedamos nos vemos Ciao, ciao.